hola qué tal mi nombre es fabián soy bibliotecólogo bienvenida bienvenido a este video en el cual voy a intentar explicar cómo citar una página web en sus diferentes modalidades CalimacoDigital.com. para aprender a citar una página web es necesario ya tener un preámbulo sobre los diferentes tipos de citas las de paráfrasis las parafraseadas, las textuales, etc. Por lo que te invito a que te vayas a este video de aquí en donde expliqué los diferentes tipos de citas, cómo se compone el sistema de citas de APA 7ª edición y además te haces ya una noción, ahí yo pongo algunos ejemplos de cómo se citan diferentes estructuras, no por recursos, aquí vamos a hablar específicamente de páginas web, pero en ese hablo cómo citar los diferentes formatos, así para que tengas una idea bastante general. Pero como nada se puede entender sin ejemplos, vamos a ir directamente a los ejemplos para no hacerte perder el tiempo y que veas cómo citar una página web. Yo por ejemplo escogí esta página web que es de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se trata de una fuente confiable y aquí vale la pena hacer un paréntesis. Siempre que estamos buscando material, documentos en internet, siempre vale la pena verificar... ¿Qué tan fiable es la fuente que nosotros estamos recuperando? Porque en internet tenemos una cantidad enorme, enorme de información que no necesariamente tiene alguna calidad o algún control documental sobre lo que se publica. ¿Cómo va a analizar la fuente? Pues es importante que tenga un, un responsable, puede ser una persona, puede ser una institución, alguien que, que se haga cargo de lo que está ahí escrito, que sea el responsable. Alguien que dé la cara por lo que está escrito ahí, vaya. Tiene que tener también alguna fecha de publicación. El material tiene que ser legible, tiene, no tiene que tener faltas de ortografía, cosas básicas. Eh, la estructura de la página web tiene que tener una lógica. Evitemos esas páginas que son un poco extrañas y que tienen pu mucha publicidad. Son páginas comerciales, son páginas que no tienen ninguna estructura que Páginas que no tienen ninguna responsabilidad, que no tienen ningún autor, que no, no respalda esa información, ninguna institución, etc. Un curso bastante interesante para poder buscar información confiable es un curso que está ofreciendo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el cual enseñan a buscar y recuperar información confiable en internet. Es un curso que está dirigido para universitarios de todas las áreas, no está enfocada para un área en específico. Y la verdad es que el curso es bastante interesante y el curso es completamente gratuito. Les dejo abajo en el primer comentario este curso para que puedan ustedes buscarlo, recuperarlo y hacerlo porque la verdad vale mucho la pena. Dicho esto, voy a utilizar esta página para mostrar un ejemplo de cómo se cita una página web. Imaginemos que yo quiero citar esta parte de aquí, de este texto, porque me parece que va a ser, no sé, complementar, que va a ayudar algunos ejemplos con lo que estoy escribiendo, etcétera. Entonces, yo me iría aquí mi documento, voy a pegar lo que yo copié y aquí yo puedo citar esta parte de diferentes maneras, pero yo voy a ocupar una cita textual parentética. La cita textual parentética se hace de la siguiente manera. Vamos a escribir aquí un texto introductorio, por ejemplo. Como indica la página web de la Gaceta, como esto lo estoy copiando de forma literal, tengo que ponerle comillas, por lo tanto vamos a ponerle unas comillitas por aquí. Ahora que ya tengo este material así, vamos a poner unos paréntesis, vamos a poner aquí el autor de esta entrada, en este caso el señor fría Cienfuegos ese es el autor por lo que vamos a ponerlo, fría Cienfuegos. fuegos, le pondría una coma, después pondría el año en que se publicó esto, vamos a ver la entrada, el año fue en este 2022 por lo que yo pondría aquí 2022 y una cosa importante en las páginas web, en este caso como no es una cita de paráfrasis, las citas de paráfrasis solo es necesario poner el autor y el año, pero en este caso como estoy haciendo una cita textual y cualquier cosa que yo copie de manera textual, que el, digamos así, que lo copie, y lo pegue dentro del documento, tengo que señalar exactamente en dónde tomé esa parte. Y para poner esto, como obviamente las páginas web no tienen páginas, no tiene una paginación, vamos a ponerle el párrafo. Y para poner el párrafo se coloca de la siguiente forma. Voy a escribir par, punto, y voy a contar los párrafos de arriba hacia abajo, y el párrafo donde yo tomé la información, ese va a ser el número de párrafo. Por lo tanto, tenemos aquí un título, tenemos aquí un subtítulo, tenemos aquí el primer párrafo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, los subtítulos no se cuentan, y el 8. Yo, yo tomé esto del párrafo 8, por lo que yo pondría aquí el párrafo 8. Y por último le pondría aquí el punto. Ahora, este tipo de cita se le conoce como cita parentética textual de menos de 40 palabras. Yo podría hacer esta cita de otro tipo, por ejemplo, podría hacer una cita narrativa. Lo único que cambiaría sería cambiar este, el autor que está aquí. Vamos a jugar con esto. Por ejemplo, voy a poner aquí, según Fría 100 juegos, 100 juegos. <risa> Según Fría en Fuegos, como, refi, como refirió, me gusta más, como refirió en la, en la gaceta, ocurrieron en la ciudad de Oaxaca cuatro temblores el 22 de marzo, el 17 de junio, el 4 de agosto y el 9 de octubre. Y solamente tendría aquí el año y el párrafo. Y así podríamos ir jugando con los tipos de citas, por eso recomiendo que vayan al otro video donde ya hablé un poco sobre cómo citar, los tipos de citas, los tipos sistemas, el sistema de citas que utiliza PAS 7. Ahora, una cosa importante es, esto es citar, la cita va dentro del texto y una referencia va al final del documento, que se le conoce como el apartado de las referencias o referencias bibliográficas o algunas personas le dicen bibliografía. Ya. Pero ya iré subiendo y publicando otros videos sobre el tema para no saturar este video. Si quieres seguir aprendiendo a citar materiales en APA séptima edición, puedes suscribirte al canal. Es un canal dedicado y enfocado a los estudios universitarios, donde intento dar diferentes herramientas bases de datos, páginas para recuperar información confiable, cómo citar diferentes materiales en diferentes estilos. Estoy haciendo también una serie de videos sobre APA Séptima Edición que dejo por aquí el enlace, no sé si es por aquí o por aquí, al, eh, a la lista de videos sobre APA Séptima Edición. Pues nada, dejo aquí esta serie de sugerencias si quieren seguir aprendiendo y profundizando más en los estilos de citas. Eh, pues nada, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo, chao.